Y una vez una teoría claro. que era por qué fue el Rey León, Fuera el Rey León, a to, todas las otras películas Live Action de Disney le está yendo como, bueno, está yendo muy bien. Está, y, y, y claro, uno se pregunta por qué, por Disney qué insiste en hacer películas, tomar las películas clásicas y la ahora con seres humanos. Y la otra vez caché una teoría que me parece que está bien, que tiene mucho sentido. Y es que en China, en China, que estamos hablando de China, solo China es la mitad del mundo. La mitad de los espectadores del mundo ahí está en China. Eh, son 200 millones. Claro, claro es impresionante, gente. Entonces, eh, eh, en la época que Disney empezó a sacar sus clanes clásicos, que son los 90, la Sirenita, la bella y la Bestia... Eh, el Rey León, toda esta en dibujo animado, ni una de esas películas llegó a China, ni una, entonces los chinos no conocen esa, ese bolón, no, no, no lo sacan, y todas estas películas Live Action que están haciendo ahora son exclusivamente para el mercado chino, para ellos ah. el que les vaya bien acá en Latinoamérica, que que si, si se metió gente acá o no, les da lo mismo, les sube y les baja, ellos hicieron películas para China. Y por eso están haciendo las mismas películas exactamente iguales pero en, la, en, en, en seres humanos, por, decir, por, decir eso, por decirlo de alguna manera. ¿cachai? Entonces por ahí va el rollo de, de Disney, que siempre es una hueá de plata, finalmente. Pero le ponen mucho y claro, y pues, China es un gran mercado. Bien, ahora. De hecho, no sé si cachaste, Colón, eh, hablando del mismo tema. Avenger logró ser la película más taquillera de todos los tiempos en algún momento, ¿cachai? Pero el Jones Cameron se acordó, o los, o los productores de Avatar se acordaron de que en China no entró Avatar. Avatar, cuando estuvo la cagada, entró en todos lados menos en China, por alguna razón. Entonces volvieron a sacar Avatar ahora, en 2020, en China, y por eso es que logró recuperar, recaudar la plata, ¿cachai? O por eso ahora Avatar es la película más taquillera de la historia. Entonces, a lo que voy a lo que voy, es que ya China es un mercado tan grande por sí solo que lo se están haciendo películas, en películas en especialmente en para el ellos. No solo películas, hay, hay hay películas que tienen escenas que nosotros no hemos visto y que no vamos a ver, que, que salen en las películas chinas. ¿Cachai? Como por ejemplo, eh, la la gran la última Guerra Z, la C Guerra Z, la de Brad Pitt, la de Zombie. Sí, está guapo, me Sí, no, no, no es tan buena. Pero tiene la creatividad. esa tiene una escena de Brad Pitt con el gobierno chino hablando de lo bacán que fueron los chinos para la hueá y toda la hueá. Y esa es una escena que se hizo desde el guión y desde la producción solo para el mercado chino. Es una escena que en las películas no, no la vamos a ver en ninguna parte. Entonces, no eso, hacer China team. es un mercado tan grande, solo, solo, que ya se están haciendo hueá. Y, y por eso, pues, Disney haciendo películas del live action para estos loco, se, eh, se explica bien, se explica bien, es una teoría que tiene un peso ahí, que está, que, que tiene un peso que, que puede decir que es lógico, ¿cachai? Ahora el live action de Rey León no lo voy a ver ni por si acaso, no, no, no me nada, no, no es verla pues de nuevo la misma película pero más fome, hay un no. clásico, cuando tú hablaste de los clásicos yo vi, había varios clásicos que yo había visto de, de, de películas, no taquilleras estaba dentro de... Eh, eh, ¿Qué, qué es difícil es verlo porque es película de weón? ¿Cómo está esta película que estoy viendo? A ver, hoy día, o sea, eh, eh, yo no perdería el tiempo viendo esta película, o sea, si ya viste ¿El en el final... Eh, yo, yo creo que, ¿sabes cuál es el problema de las películas? Eh, que algunas envejecen. Películas, yo creo que el 80% envejecen. Sí, porque no, sí, sí. música. ¿Tiene? Sí, y vos tenés que, yo creo que por ejemplo cuando yo te hablé de lo de Swiper, que hace que investe plata, que para hacer una buena película, es porque, igual que el loco de, de Volver al Futuro, es porque la película, ¿no le pedí los patos todavía? Bueno, Castallo, ¿no? Entonces, como que no. El Ciudadano King. bien. Es como un clásico, ¿tú? por lo que tú montaste. es como la revolución del cine. ¿Cómo es se planteaba artigo. en ese momento? Sí, sí, es mucha Pero a mí me es difícil verla yo. Y de hecho, me hacen una cosa que es muy terrible cuando me digan la película, que es verla por partes. ¿sí? Porque perdí el, el hilo, Castallo. Sí, es cuático, es verla por partes. Pero hay gente que sí, le gusta, sí. Así. Mira, yo veo las películas pues, por parte, por ejemplo, se el ¿Sí? ¿Y, ¿Sabes qué no encontré tan mala, weón? Vamos a hablar de la ¿En serio? Yo, yo me enojeo, me enojeo. No, vamos a decir, vamos a hacer un versus. Vamos no, me enojeo. Sí, sí, sí, está bien. Está bien, está bien un ¿No? versus, ¿eh? es buen, Es buen, en buen formato. Uno defendiendo sí, la película sí. y otro haciendo la pico. El sí, yo, formato. por ejemplo, yo un respecto... lo bueno, mira, yo... La estoy viendo de nuevo. La vi mal, la vi, la vi. De hecho, hay escenas como que no. Es raro, no sé qué. Ha sido como la. El COVID. Que la estoy viendo tranquilo. Y. calmado la estoy viendo bien. Y es como escenas como que, O sea, quizás el COVID me está alucinando. Que vi que no vi. Hoy día vi Mísere. Mísere. ¿Viste? Sí, con los 90. Sí, con parejito. Hoy la película. La del escritor. Sí, bueno. No. Ah, sí, buena. Sí, sí, bueno. Sí, sí, bueno. Es King. Sí, no la vamos a pollear. Esta, esta no la vamos a polear porque no se merece ser Es el... escritor que tiene su rollo. Caste que cuando termina un libro, un cigarro y pide un charpa. Entonces, justo cuando dónde estaba tenía una fans. El fans. El, hoy esto, ¿verdad? ¿verdad? ¿verdad? esto es verdad esto para que como si fuera como tuviera mucho más pero eh, hay gente que cuando le agrada lo que tú haces se pone es la más crítica de tu obra no te dejas avanzar ni no funcionar quieres que sea el que eres ya, por ejemplo a muchos grupos de música les pasa que es metálica mucha gente que metálica le gustaba metálica y salió del quilomón y lo dio salió claro. el como. así que, bueno y se, se, se desarrolla la historia en base a eso, que la loca se lo rapta y le saca la tuta si, ah pero dijiste ¿de que no le llegue a ir por no, le dije que le saca haga... la tuta ya, ya, <risa> dale, dale. No, no, yo esa película la voy a respetar, es una buena película además eh, me dio un momento de desesperidad tres de, de, de, de, de con ah. bueno ya